Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver el tema de lógica proposicional. ¿Qué es lógica proposicional? Es una sentencia o una expresión declarativa que puede ser verdadera o falsa. ¿Qué significa ser declarativa? Que debe ser informativa, descriptiva o explicativa. Eso es una proposición. Pero también hay algunas proposiciones que no son declarativas, por ejemplo, son exclamativas, imperativa, interrogativa, es decir, Aquí van a ver diferente tipo de oraciones que, nos van, que nosotros tenemos que diferenciar para poder realizar la simbolización. Ejemplo, miren, todos los planetas giran alrededor del Sol. Eso es una proposición porque nos está dando una información, algo, ¿no? Vamos, miren con la expresión hola. Hola. Eso no es una proposición, ¿de acuerdo? Porque no nos da, un no nos da más, es un saludo, es una expresión. Entonces ya no es una proposición. Cierra la puerta. Mire, este caso particular tampoco. 8 más 4 igual a 10. Eso sí es una proposición, porque nos está dando una información, algo, una operación, en este caso matemático. Bien, las proposiciones utilizan eh, ciertos símbolos y también pueden ser simples y compuestos. Simples cuando la proposición es pequeña y no contiene ciertos eh, operativos o convertidores que permiten unir dos o más proposiciones. Vamos a ver cuáles son. En este caso tenemos los conectivos lógicos I, o, C, entonces, C y, o, si, entonces, si y sólo si, o no. Miren, ahí tenemos con el símbolo, el conectivo y se simboliza con un sombrerito, el conectivo o es como una V, entonces una flecha hacia la derecha, si y solo si, doble flecha en ambos lados. Y no es una eh, cejita, sí que se utiliza antes de, en este caso, de una letra, simbolizada por P, Q, R, S o T. Todas estas tienen una jerarquía, ¿sí? Una jerarquía la cual se debe respetar. Entonces, en primer, en primer el nivel eh, o quien tiene más jerarquía es el conectivo no, ¿sí? Aquí estamos en este cuadro. El segundo nivel va por los conectivos I, también O. Y el tercer nivel va... Sí, entonces, sí y solo si sí. esa es la jerarquía para poder simbolizar hay ejercicios donde no separa o donde no tenemos los paréntesis o corchetes que nos permiten a nosotros visualizar de mejor manera por lo tanto la jerarquía es importante eh, conocerla para poder realizar la simbolización entonces vamos a, a realizar algunos ejemplos por el primero la nieve es profunda y el tiempo es frío Miren, para poder simbolizar aquí utilizamos la letra P o Q, de acuerdo a lo que eh, vimos en la definición. Ahora, la letra P va a simbolizar la nieve es profunda. Miren, toda esta expresión, la nieve es profunda va a simbolizar la letra P. El tiempo, es profu el tiempo es frío, la letra Q. Ahora, ¿cuál es la conectiva de que une estas dos? Sí, es la letra I. Aquí tenemos la letra I. Y la simbolización quedaría, P y Q. Entonces, P y Q simboliza la nieve es profunda y el tiempo es frío vamos con otro ejemplo dice Juan no asistirá a la fiesta miren aquí tenemos una, este, una, un, una conectiva negativa no no es cierto aquí está. no Juan no asistirá a la fiesta entonces la letra p va a simbolizar lo afirmativo es decir lo que va a suceder Juan asistirá a la fiesta no es cierto porque así lo podemos simbolizar ahora para negar utilizamos esa cejita en la parte izquierda de la letra entonces estoy diciendo no asistirá Juan a la fiesta. O Juan no asistirá a la fiesta significa. Esta es la simbolización de esa proposición. Vamos con otro ejemplo. Para que llueva o nieve es necesario que se den las condiciones climáticas adecuadas. Miren, aquí tenemos algunos verbos. Por ejemplo, dice, para que llueva o nieve es necesario que se den las condiciones climáticas adecuadas. Entonces la letra P va a simbolizar que llueva, ¿no es cierto? Que va a llover. La letra Q va a simbolizar nieva, ¿no es cierto? Nieva. Y aquí nos da una expresión que dice, es necesario que se den las condiciones climáticas adecuadas. Es decir, nos está diciendo algo que tiene que suceder para que, o, o que va a suceder luego de que llueva o nieve, ¿no es cierto? Entonces, utilizo otra, otra letra, R, para poder simbolizar, miren, tienen que darse las condiciones climáticas adecuadas, es decir, para que llueva o nieve, tiene que darse algunas condiciones. Por lo tanto, entre llueva o nieve tenemos la conectiva O, que es fácil de simbolizar. Pero aquí la palabra es necesario que se den significa que me está poniendo una condición para poder realizar ese tipo de acción, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando hay una condición, utilizamos este símbolo. Si, ¿Sí? entonces, ¿sí? ¿de acuerdo? Entonces la simbolización quedaría P. O Q, entonces L, e, que simboliza para que llueva o nieve, entonces tendrán que darse las condiciones climáticas adecuadas. Esa es la forma de simbolizar esta proposición. Vamos con otro ejemplo. Se necesita profesor que sepa francés o inglés. Miren, se necesita profesor que sepa francés o inglés. Aquí tenemos dos proposiciones ¿sí? simples. Y la conectiva. Es la letra O. Primero dice, el profesor tiene que saber inglés con la letra P. Con la letra Q, el profesor también tiene que saber el inglés. Entonces, al unir estas dos tenemos P o Q. ¿sí? Entonces, P, se necesita un profesor que sepa inglés o francés e inglés. ¿De acuerdo? La conectiva es O. Vamos con otro ejemplo. Si conocemos la fuerza que actúa sobre un cuerpo y su masa, Podemos calcular la aceleración. Miren este ejemplo matemático. Si conocemos la fuerza que actúa sobre un cuerpo y su masa, podemos calcular su aceleración. De igual forma. La letra P va a representar qué? La primera, or la primera oración. Fuerza que actúa sobre un cuerpo, que nos está dando esta información aquí. Pero esa fuerza también actúa sobre su masa. Miren, entonces la letra Q sería fuerza que actúa sobre su masa muy bien una vez que nosotros tenemos esta fuerza que actúa sobre su cuerpo y su masa entonces podemos calcular la aceleración Miren, este podemos calcular significa una condición es decir si ya tenemos la fuerza que actúa sobre un cuerpo y su masa entonces podemos calcular la aceleración y está representada por la letra r que significa calcular la aceleración cuál es su, su, la simbolización es p y q entonces r miren que aquí he utilizado paréntesis para poder realizar esta separación puede ir como no la separación recuerden o la jerarquía de eh, de conectores nos sirve para poder realizar también eh, la simbolización es importante conocerla bueno eso es lo que eh, refiere al tema de lógica proposicional espero verlos en temas eh, en otros temas que podamos comentar gracias